Bien, Estados Unidos, eh, y luego una última pregunta, si me permite, sobre España, porque eh, yo creo que es claro. de interés para todos los que nos escuchan. ¿no? Entonces, eh, sobre Estados Unidos, Estados Unidos eh, es un gran país. Eh, es una, una fuerza mundial que tiene también autonomía energética eh, y esto en los últimos años le ha, ha cambiado también la política internacional. Pero es, esta autonomía energética eh, era más teórica que práctica, en el sentido que comprar energía fuera le costaba bastante menos de lo de producirla internamente. ¿no? Eh, ahora, a raíz del coste eh, de la energía en general, también que se compra afuera o que no llega más de, de los países eh, donde, de los cuales, de, donde iban a comprarla, eh, hace que tiene que producirla internamente y esto le costa más. Entonces, Estados Unidos está subiendo eh, una inflación bastante importante tanto que, como decía al inicio, la Fed eh, está reaccionando de manera quizás bastante, al menos el mercado lo está valorando como, de, como una, una, una manera agresiva de reaccionar con la subida de, de tipos bastante rápida e, e, e importante. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo veis tú la economía americana, que tiene una... Uh, un empleo um, o un desempleo, decimos, muy bajo. Eh, quiero decir, eh, seguramente no se puede comparar con, con desempleos eh, ni europeos ni tanto menos no Entonces, ¿cómo, cómo ves eh, la economía eh, americana eh, y cómo puede reaccionar también el mercado eh, eh, financiero? ¿No? Me eh, parece que no le gusta mucho esta política tan agresiva de, de los tipos? Yo veo la economía americana eh, muy bien. La veo muy bien en estos momentos. He estado ahora recientemente en Nueva York y en, y en Miami. No es lo mismo Nueva York que Los Ángeles, que Miami o que Austin en Texas. ¿no? Claro, claro. Eh, son los dos grandes contrastes. Tira Miami, tira Texas, baja Nueva York, baja mucho California. ¿no? Por poner un ejemplo pero el conjunto de países es extraordinario, es decir, es un país con pleno, con pleno empleo, es un país eh, con una política energética que le permite ser autosuficiente, es decir, cuando hace falta el fracking se pone sobre la mesa, Tienen sus reservas de petróleo, si tienen que hacer centrales nucleares las harán, y es un país en el, en el edge, en el, en el vórtice, vértice de todas las grandes transformaciones del siglo XXI. Es decir, no es por casualidad pues que las, las gafas, las grandes compañías tecnológicas del mundo hayan nacido y estén en Estados Unidos. ¿no? Uno, porque es el caldo de cultivo ideal, eh, por su sistema económico, sus riquezas naturales, pero también por su sistema político. ¿no? Hace un poco antes del COVID, en un pequeño grupo de trabajo que tenemos, Estuvimos con Elon Musk, ¿no? Y, y Elon Musk nos dijo: Oye, pues, pues el sábado por la tarde, en vez de seguir aquí charlando y tal, os invito a SpaceX, ¿no? Vámonos a la fábrica de, de cohetes. Ah, bueno, muy bien y tal, pues yo pongo el autobús. <risa> y nos fuimos. Pero claro, las anécdotas son importantes, ¿no? Y, Oye, y esto de hacer cohetes, y dice, yo quería hacer cohetes, porque creo que es un gran negocio. Y dice, pero me encontré con un problema muy importante, cuéntame el problema y dijo que había un monopolio en Estados Unidos y yo no podía hacer cohetes, el monopolio era de la NASA ¿y qué hiciste? Nada, pedí permiso a un juez que me lo dio inmediatamente hoy todos los cohetes que se fabrican para la NASA sí, no son los, de, son de NASA. SpaceX son de SpaceX, eh, quiero decir es, es, esa es la riqueza de este país, hay un monopolio, te vas a un juez dices que esto no puede ser y ya está un amigo mío me recordaba este fin de semana, que lo tengo que mirar que a Ford le pasó algo parecido. Yo no sé si había un monopolio de fabricación de coches, pero ya miraré. ¿no? Bueno, me sirve la anécdota en el sentido de que es un país que alumbra a Elon más, que no es precisamente eh, un oriundo de Tennessee, ¿eh? o que alumbra a otras muchas más personas de todo el mundo que prosperan. Cierto es que desde el punto de vista eh, más económico que financiero, porque financieramente yo no tengo ninguna duda de las capacidades y la independencia de la reserva de la, la reserva FED. federa, ¿no? ¿Eh? de, la, de FED. la FED la FED es una entidad independiente tiene un mandato está constituida desde el mundo privado por los bancos de la FED y por lo tanto hará su trabajo oye, que se equivocó Greenspan en el famoso Greenspan Pat que a veces han exagerado la política monetaria, la han corregido pero harán su trabajo, económicamente sí que hay sombras. Y la sombra más importante sobre la economía americana está en un deterioro claro en estos momentos de la academia, vamos a llamarla así, es decir, el, el sistema educacional americano público se ha deteriorado muchísimo y en ese deterioro ha influido mucho la polarización política. ¿no? La, la universidad americana, también encapsulando procesos de transformación muy fuertes, pero al final es donde se cuece el futuro de las siguientes generaciones. En cuanto a calidad, nivel de exigencia, etcétera, etcétera, la pública, pero también las privadas en Estados Unidos, se está deteriorando rápidamente y el nivel de enfrentamiento de republicanos y demócratas es desconocido en Estados Unidos. Esto no es gratis. Eso, a diferencia de todo lo demás que he contado, Tendrá consecuencias en, en, la en la brillantez de la economía americana, uh -huh. seguro. ¿eh? Y tú dices que la crisis más importante, que pero no, se puede, no se ve ahora, se podrá ver más adelante, es lo del talento. Ahora no se ve, la veremos uh -huh. más adelante.